Y veró a ser mi vecina cuando yo era jubilado Su abuela todavía está viva solo con sandía sandía Todos los días la encontraba en mi patio gritando el... Día. Que se inventó Y decían a un ver Hoy estoy Pero era difícil de contactar Porque no se había puesto el chip Celular en la columna Cabeza de vaca, te dije, ah no sé, porque pensé que eras vegetariana. Solo que vengan, le pregunté y quién ganaba y casi se me largó llorar, pero se puso a saltar. Casi que se largó llorar, pero se puso a saltar. Ay verón, saltando de cabeza.